Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más acá a mi canal de YouTube. Bueno, estimados, hoy tenemos noticias rapiditas. Esta va a ser una blitzkrieg, Una blitzkrieg de noticias. Un ataque relámpago a las noticias. Porque va a ser algo muy muy rapidito. Simplemente quiero comentarles, quiero decirles y quiero informa, informarles. Mejor dicho, que en la tienda Premium de World of Tanks hay un 10% de descuentos. En todos los vehículos de la tienda Premium y va a ser de manera permanente, ¿ok? Eso está muy bueno. Eh, la verdad que está. Está bastante interesante la propuesta que nos hace la empresa aquí en este sentido Wargaming. Porque hace un descuento. Y la verdad que nunca viene mal, nunca viene mal que hagan un descuentito en el tema de los tanques. pensar que son eh, vehículos virtuales, son elementos virtuales. Así que nada, creo que está bien, que está, está merecido este pequeño descuento. Fíjense que el Ticker Max está a 391 pesos argentinos. Después cada uno en su país, la verdad que lo verá, yo no hablo solamente de Argentina porque son es lo que conozco, digamos, ¿no? Después el Super Pershing 777, recuerdo que este estaba a unos 800 y pico más o menos, no recuerdo bien exactamente, pero, pero sí, si sí, yo lo había comprado más o menos a ese precio, creo, en su momento. Después, ¿qué más? El Revaloricé, lo mismo, 777, el Heavy Tank 447, el Skoda 447, el First Prototype 921, recuerdo que estaba a mil y pico este me parece. Uh, ¿Qué más? Fíjense los de Tier 6 que están buenísimos 447 re baratos Y te pueden servir un montón si jugás escaramuza de Tier 6 y demás Van como van como, como piña eh, El canon en ser El 105.089 pesos No está mal El BK 168 El Elk Tier 8 un ligero 711 pesos El spotter eh, pasivo por excelencia Podríamos decir el Wally -E. eh, Así que... Nada chicos, creo que vale la pena por lo menos mencionarlo Después, como siempre les digo, no me meto en la economía de cada uno Ni, ni mucho menos, pero bueno, está bueno por lo menos Que sepan que, que la oferta está y va a ser, como les dije recién De manera permanente en la página de el World of Tanks Bien. Bueno chicos, nada, fue un video rapidito con respecto a los descuentos de los tanques me despido, hasta la próxima, espero que sigan muy bien Nos veremos, adiós Chau chau